Ya pasan 23 minutos de las 12 del mediodía, ingresamos en este cuarto bloque de Mejor de Mañana listos para darle la bienvenida a Mayra Ballesteros, oh God, que incorpora a gracias, este equipo gracias. a partir de hoy. Con el segmento de moda, tendencias Por eso entramos con esa música fácil claro, claro, claro. Mucho glamour en este bloque encanta. Mayra, bienvenida, bien, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, ¿y ustedes? Muy, muy bien, bien, excelente, felices de, de tener este segmento nuevamente Segmento de tendencias, de moda eh, Bueno, nosotros te conocimos en las redes sociales La vemos en TikTok, en Instagram Y dijimos, queremos tenerla en el equipo Así que en primera instancia, May, me gustaría que te presentes Le cuentes a, a nuestros televidentes eh, A qué te dedicas, Porque sos diseñadora, sos una uh -huh. imagen también bueno, sí, soy diseñadora de indumentaria. Uh -huh. También me especialicé en producción de moda, en, en asesoramiento de imagen y, bueno, vestuarios. ¿Esa Así ropa que, que tenés puesta que... te la hiciste vos mismo? No, esta. Esta ah, es la... La... No, no, no, mi TikTok ropa. Y se hace todo lo que se le ocurra. Costumiza las prendas. No, pero normalmente hago mi ropa. Eh, bueno, y sí, estoy en las redes porque uh -huh. me gusta mostrar un poco mi vida de lo que hago. Me gusta. Eh, reinventar las cosas, uh -huh. armar, crear, no solo no solo lo estético de, uh -huh. de diseñar algo, o sea, me encanta reinventar las cosas uh -huh. Y buscar ahora... un enfoque sustentable a la sí. moda siempre Sí, de hecho, uh -huh. yo pensé, digo, les hablo de un poco de tendencias y digo, la verdad es que las tendencias pasan tan rápido uh -huh. Que, ¿por qué no hablar de algo que viene como para quedarse? Ajá y siento que el slow fashion, que es la moda lenta, uh -huh. es una corriente nueva de la moda, que uh -huh. en realidad viene hace varios años, pero ahora está teniendo mucha más visibilidad, que enfoca en tener un estilo de producción sustentable y también una forma de consumo más consciente. Uh -huh. entonces No comprar por comprar. Exacto. Eso que también, una vez y no lo usé nunca. Y, claro. y también de tratar de alargarle la vida útil a la, a la ropa, uh -huh. porque normalmente como... Eh, el ritmo de consumo y de producción es muy grande, uh -huh. entonces hay una acumulación de ropa muy grande, todos tenemos y acumulamos sí. y compramos sí, para papá. una sola ocasión. Uh -huh. y Digo, cuánta gente tiene realmente acumulada un montón de ropa que no usa que podría reinventarse y tener una vida útil nueva por un montón de tiempo más claro y estamos acostumbrados no en, no solo en el ámbito de la ropa también en la tecnología comprar un celular para saber que sí. el año que viene ya Como no lo todo voy a usar descartable. todo muy descartable, no sí. Sí. sí sí el cual y la, la industria de, de, de la ropa textil sabemos que es una de las más contaminantes del mundo de hecho exacto en contraparte el fast fashion que es la moda rápida uh -huh. es todo lo que consumimos todo el tiempo y hay una demanda tan grande como digo las tendencias pasan tan rápido sí. que hay una necesidad de cumplir con ese con ese um, consumo de la gente claro y de hecho hay, hay empresas que fabrican eh, colecciones nuevas todas las semanas wow. y uh -huh. vos imaginate lo que o sea, impresionante, ya lo, lo que pura. contamina en agua en textiles sí y a esa a responder esa demanda de, ta de tanto también se empiezan a dejar de lado La, la calidad de las prendas Entonces uh -huh, sin dudas. Eh, se utilizan materiales Súper nocivos, plásticos eh, Provenientes del petróleo Que a su vez también hacen que la calidad de las prendas sean, Tengan una vida uh -huh. mucho más corta Y que te obliguen a seguir comprando sí Si nos metemos a profundizar bien en el tema Sabemos que utilizan Exacto. mano de obra precarizada también. O sea, hay, hay un sí, gran todo. detrás de, de la muy moda, que, que es muy interesante ir desglosando. ¿Y qué es lo que propone, entonces, el slow fashion? ¿Cuál es la contrapropuesta a, a este mundo de, de consumo tan masivo? Bueno, hay un montón de propuestas. En realidad, eh, desde, la, desde los diseñadores que producen, en elegir por ahí eh, procesos y materiales más sustentables, eh, por ahí de, de provenien, provenientes de... Eh, bueno, no sea sé, origen eh, natural, Ajá. vegetal claro. Que no sean que no sean solamente materiales que plásticos, uh -huh. eh, tóxicos que contaminen sí. Y aparte también en la, en la forma de consumo Elegir eh, prendas de calidad que uh -huh. aseguren que van a tener una vida útil mucho más larga claro. eh, Elegida con mejores materiales, uh -huh. con procesos más conscientes Y que por ahí en cuestión de precio, sea un poco más cara Pero lo va a valer en... En definición en el del tiempo, tiempo, tiempo. Maire ¿crees que esto es una tendencia que se va a convertir en Una moda? ¿Va a pasar a ser una moda? ¿Que va a ser algo global, algo mundial? Yo no creo, creo que en algún momento sí porque Creo que en general hay como una tendencia Ajá. A ir hacia los sustentable Va creciendo, vas viendo que cada vez son más personas que, que Exacto, suman. y este año me He profundizado un montón en reinventar ropa uh -huh. en, en la ropa de segunda En la ropa vintage, a ver ¿Qué se puede hacer con eso? Y realmente ver una prenda que la ves y decís esto ya no sirve, sí. y poder reinventarla y tener algo que decís, esto uh -huh. lo voy a seguir usando. claro eh, A mí me parece muy valioso. Uh -huh. Entonces, sí. eso es lo que justamente estaba mostrando tal en cual. mis redes. De hecho, vemos muchísimo, eh, no solo chicas como Mai sino otras chicas que les gustan las tendencias, se nos en las redes, que dicen, mira, este blazer era de mi abuelo, y fíjate cómo Total. me lo pongo con un cinturón, y le buscas la vuelta. Y, le cambias la onda. Y, y, y tal exacto, cual, y podés darle exacto. una nueva vida a, a esa prenda que quizás tiene sus años, pero la buena calidad en porque si ha durado tantos años es por algo y, y se puede volver a darle una vida útil. Mencionabas lo de lo de las ferias, ropa vintas de segunda mano. Sabemos que vos también tenés tu proyecto vinculado con eso. No, no, no es mío. Estuve ah, trabajando, estuviste trabajando. Ah, bien, perfecto. Y, y bueno ahí la verdad que empecé a conocer un montón uh -huh. todo lo que se podía hacer porque no había estado tan de cerca en algún lugar donde pudiera ver la cantidad de ropa que había eh, usada y que por Ajá. ahí a simple vista no tenía mucho valor, pero desde mi creatividad yo vi que sí podía tener valor y podía darle otra forma y convertirlo en algo nuevo. Y eso es lo que estaba haciendo y me motiva muchísimo porque claro. aparte, eh, para mí es maravilloso encontrar uh -huh. prendas que son hermosas, que hoy tal vez no se consiguen y que tal vez las puedo reinventar y construir algo nuevo que voy a usar por mucho tiempo más. Uh -huh. Claro, tal cual. Es aprender a buscarle la vuelta, tal ¿no? Tal cual, costumizar, arreglar para... Para de una nueva vida útil. ¿Sabemos, Mike, que has traído algunas imágenes? No sé si quiere, querés que las vayamos compartiendo en pantalla, si hay que hacer referencia a alguna en específico. No, te traigo algunos uh -huh. ejemplos como para que vean sí, las wow. cosas que se pueden reinventar. ¿Esas eh, son imágenes? Eso que vemos en pantalla en realidad refleja un poco lo que genera el fast fashion. la sí. Contaminación. de desecho extremo, el cual, eh, mala calidad y... Y como te digo, hay muchas personas que también acumulan un montón de ropa que uh -huh. con el tiempo se deteriora y con más tiempo es deshecho. Uh -huh. bueno, entonces, me gusta darle una mirada a, a lo que ya tenemos, cómo lo podemos reinventar, cómo podemos crear arte y hacer algo muy interesante con cositas que tenemos, que uh -huh. tenemos de antes, que nos regalaron, que son sí. una abuela una tía y que hay mucho por hacer, la, la verdad, abuela. tal cual. ¿Y qué podemos hacer hoy por hoy con esa ropa que, que no usamos? Que decimos, la verdad que esto ya no le voy a dar utilidad. Lo tengo como nuevo, porque uh -huh. es una prenda muy linda, la usé muy poquitas veces. Hay muchos lugares a los que podemos referir acá en la provincia para donar quizás esas prendas y que alguien pueda comprarlas para utilizarlas de segunda mano. Por supuesto. Sí. Oiga que siempre está la, la, la hermosa opción de donar y de darle sí. una oportunidad a esa por prenda supuesto. para que lo use alguien que lo necesita. Uh -huh. Pero bueno, también, digo, en las cosas que nosotros tenemos y queremos reinventar, eh, se puede también darle una chance a esa ropa y, y darle vida de nuevo. Uh -huh. Ser creativo. Total. Chicos, también. No ir siempre detrás de, de esas tendencias, de lo último que se usa. La famosa palabra costumizar, ¿no? Es Arreglar exacto. intervenir la prenda para algo nuevo. Me encanta. Bueno, me gustaría, que adelantemos ya qué vamos a estar viendo en tu espacio, porque sabemos que vamos a tener un poquito de moda sustentable, también vamos a ver... Eh, cómo, cómo lookarnos según cada temporada, tendencias y demás. ¿Con, ¿Con qué propuesta venimos para este año? ¿Qué, ¿Qué tenés en mente? La verdad que muchísimas cosas. Uh -huh. eh, ojalá que podamos hacer todas, pero hay, hay mucho. La verdad que sí, me, me gustaría contarles eh, cómo se puede armar un look con lo que hay uh -huh. y subirlo para la, la, el evento que tengas sí. o adaptarlo a la ocasión que tengas. Uh -huh. Eh, a mí me gusta hablar de tendencias, pero hasta ahí nomás porque es como digamos, es algo que siento que pasa y claro. que y que bueno se pueden tomar cosas <risa> valiosas o que nos favorezcan de cada una, pero uh -huh. siempre teniendo un estilo atemporal uh -huh. y me Perfecto. gusta eh, motivar a que cada uno encuentre su estilo sin basarse tanto en, en la tendencia, claro, justa de sin que claro. salir o sea, desesperados a comprar el este tipo último. que salió. Uh -huh. Exacto. me, me encanta el enfoque que le hemos dado. Se aplaude. aplaude esta primera columna de moda por Mayra Ballesteros la recomendación es ir a seguirla en sus redes sociales. La van a encontrar en Instagram y en TikTok también. Sí. Con videos muy creativos donde incluso te enseña a hacer tus propias prendas. si te, si te Un día das maña ahí con la eso. máquina de coser. No, enseña que a algo. Oh, es que yo soy reburra. yo no, también, te, no pero lo intentamos. No, te pero abuna, te digo, pero se puede intentar. Traemos a una más. prenda y le, la loqueamos acá mismo pero, y, y le ponemos otra onda. Traemos una prenda nuestra y que ya nos asesore. Listo, estaría bueno, buenísimo. Nosotros oh, ya aceptado entonces. Sí, Gracias, Mike. Gracias por tenerte con nosotros.